Listo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los asistentes eh, de parte del Colegio de Científico de Datos o Fundación para el Desarrollo de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica FEDIAD. Es un gusto participar en este Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta eh, y nosotros eh, como parte de la organización y a este, no sé si me escuchan, a este congreso. Sí, ya viene. Sí, eh, vamos a hacer este taller eh, enfocado a la ciencia abierta y ciudadana, al servicio del desarrollo del sector público. Vamos a interactuar como facilitadores en esta tarde, eh, Héctor Huacapiña y mi persona, Yasmina Bisuete Salazar. Bueno, este taller, eh, ¿qué contiene? Voy a explicar un poco el objetivo del taller, la metodología y eh, lo que vamos a ver en este taller es el preprocesamiento de datos y el análisis de datos eh, posteriormente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este taller? Como ustedes saben, como investigadores y ciudadanos investigadores, eh, que damos importancia a este tema de la ciencia abierta se comprende la necesidad de compartir datos, software o incluso infraestructura. Entonces, cada paso del proceso de investigación eh, sería público con datos accesibles a la ciudadanía que permita una mayor participación para la resolución de una situación en específico. En el caso este del sector público, se requiere conocer datos que, que se pone a disposición en portales abiertos, lo que permite a ciudadanos científicos o investigadores de la ciudadanía en general, procesar esta información y con esto contribuir a la formulación de política pública. El objetivo de este taller es la promoción de esta apertura científica a través del impulso del uso de datos abiertos y que permita al sector público enriquecerse de esta información de manera eh, de desarrollar una política pública que ataque ciertas situaciones sociales. ¿Cómo va a funcionar este taller? Vamos a tener una primera fase de preprocesamiento de la información en la cual utilizaremos el acceso al portal de datos abiertos con el que cuenta el Estado ecuatoriano y descargaremos una base de datos y se realizará un análisis de esa información. Vamos a utilizar una base de datos de educación que más adelante mi compañero va a explicar y analizaremos lo que es eh, las inconsistencias que pueden o errores que se pueden identificar en esa base de datos. En la segunda parte del taller será en, ya netamente los análisis, el análisis del, da, del dato, eh, de los datos con una base de datos ya depurada que la obtuvimos desde de la primera fase y formularemos... Eh, una política pública en base a detección de patrones, estadística descriptiva, para luego eh, eh, lanzar una formulación de aplicación de política pública en base a los patrones identificados. Entonces, eh, les dejo ya en, en manos de el, la palabra Héctor para que él inicie con la primera fase el preprocesamiento de datos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Jazz, por, por la apertura. Eh, entonces, les voy a compartir unas diapositivas para entrar en materia. Entonces, entonces, el preprocesamiento de datos en sí conlleva ciertas etapas, ciertos parámetros que hay que cubrir. Eh, dentro de esto vamos a ver la importancia de un preprocesamiento de, de datos eh, una colección de datos cómo obtenerla, de dónde obtenerla eh, al menos aquí en Ecuador se tiene una fuente bastante buena en realidad eh, el portal de datos abiertos lo veremos de una forma bueno, lo iré explicando de una forma para que puedan ir y replicarlo a su vez en el caso que necesiten alguna base de datos de ahí se tiene una buena cantidad, cada día se va actualizando más. Y por último haríamos una limpieza e, y una imputación de datos para terminar y tener un producto final, que eso continuará mi compañero Entonces, la importancia, la importancia de hacer un buen procesamiento de datos, como Dorian Phil lo propuso o lo dijo, el, pre, el propósito fundamental de la preparación de datos es manipular y transformar los datos sin procesar para que el contenido de la información incluida en el conjunto de datos pueda exponerse o hacerse más fácilmente accesible. Como todos han manejado datos, saben que los datos nunca vienen bonitos, nunca vienen de una forma eh, legible, o si es que lo viene, bendito sea, pero casi siempre hay que hacer algo. Y entonces entraríamos en una primera etapa dentro de un flujo de análisis de datos. No digo que todos siguen de esto de aquí, pero es un flujo, podría decirse estándar. que ¿Qué hacemos? Cogemos los datos, de los datos seleccionamos lo que nosotros queremos y de comenzamos el preprocesamiento de datos, es decir, más o menos en una tercera etapa. Hecho esto, comenzamos la transformación de la data, las variables y un par de cosas que incluso también se, se lo encaja o se lo almacena o se lo engloba también dentro del preprocesamiento. Y de ahí sí a lo que a todo el mundo nos gusta ir a hacer, Machine Learning o los modelos. ¿Sí? Es un flujo de Machine Learning o de modelamiento de una, de una base de datos. Y por último, si todo está bien, la interpretación y la evaluación que bien saben, hay que hacer, hay que siempre realizar. Entonces, ¿cuál es la idea? Si es que algún paso... Siguiente, el preprocesamiento de datos tiene problemas. Una opción generalmente es seguir avanzando, seguir avanzando, llegar a la interpretación. Y algo que puede pasar es que la interpretación no nos dé algo que nosotros hubiéramos querido, sino que nos dé un resultado o una interpretación incorrecta a lo que nosotros habíamos planteado y por qué escogimos exactamente esa data. Se tiene varias opciones en ese punto. Regresarnos a la selección de la data, es decir, esta data no me sirvió por tal de razones o tal vez no tenía lo que yo necesitaba. Escojo otra, pero voy a tener que volver a regresar a hacer el preprocesamiento de datos. O puede ser que esa data sí nos sirvió. Esa data sí era buena, esa data sí estuvo bien, pero nosotros no hicimos un preprocesamiento completo, un adecuado o por lo menos eficiente para que se quiten la mayor cantidad de, de datos que no nos que no nos aporten o tratar de llenar ciertas cosas que tal vez no se entendía o tal vez no se entendieron al momento que se iba haciendo eso de ahí y bueno la transformación y rehacer el modelo y es algo un poco más más fuerte entonces Dentro de lo que sería eh, el flujo de datos, bueno, perdón, dentro de lo que sería el preprocesamiento de datos, algo que siempre y nunca se lo dice, o bueno, casi nunca se lo menciona en la literatura de las, de los pepes, de las revistas, de cualquier artículo que ustedes vayan o, a, o estén leyendo, es que siempre pre, eh, este, este paso previo se lleva al menos de un 70 a un 80% del tiempo total de tener todo el resultado, es decir, el de nosotros tener el paper, el 80% es limpiar datos, ver los datos, entender los datos, saber qué variables tengo, saber esta variable para qué, el nombre de la variable, cómo está codificado, de dónde me la saqué y cómo puedo obtener el diccionario para entender. Entonces, todo eso de ahí, lo bueno es que se tiene el portal, eh, como les comentaba, una colección de datos lo podemos sacar de un portal de datos abiertos. También se la puede sacar de de otro tipo de entornos de SQL. Eh, por ejemplo, adquisición de datos. Le he puesto un poquito antes. La mayoría son de software de, de formato plano, es decir, formatos CSV, que están simplemente separados por un tab, una coma. Eh, formatos que fácilmente nosotros podemos leer en un Excel. O si ya manejamos un nivel de programación, ya podemos manejar lo que sería algún, algún software abierto. Que sería en este caso podría ser R para leer datos. O también Python, que ha sido una buena innovación. No estoy a favor de ni uno ni otro, pero soy más programador en R. Entonces me voy un poquito más por el tema de R. Python no estoy manejando. Sí lo recomiendo, es muy bueno. Pero si ya sabes una buena herramienta dominarla, entonces la otra herramienta lo deja auxiliar. Puede servir mucho, sí, pero a su debido tiempo. no Entonces... Regresando un poco, la adquisición de datos se la puede obtener de varios entornos. Un entorno que nos facilita a nivel ecuador es el portal, el portal de datos abiertos. ¿Para qué nosotros manejamos de ese portal? Porque nosotros podemos tranquilamente de ahí eh, sacar... Un segundo. Esta cosa le pierdo. Portal de datos abiertos de Ecuador. Facilito de buscarle, facilito de encontrar y de hecho es muy sencillo de manejarle. ¿En qué sentido? Primero, no necesitamos crear un usuario y no necesitamos iniciar sesión. Primero eso de ahí. Eh, eso no es necesario. De momento se tiene 803 conjuntos de datos abiertos, explorado 3.212 recursos. ¿Por qué el, en este caso los conjuntos de datos son menores a los recursos? Porque dentro de los recursos están le pueden estar no digo que siempre estén pueden estar las encuestas vivas cómo se las tomó pueden estar el diccionario de datos que eso sí lo vamos a descargar eh, puede estar también un, en la misma base de datos en otro formato como les digo puede ser en un formato csv un formato xlsx un formato ds y hay otros formatos más que también se los bueno que los encontré y en realidad los pude ir manejando ahora nuestro interés para hacerle una visualización rápida de cómo se manejaría. Eh, son 95 instituciones que están dentro, dentro del portal. Quienes aportan sus conjuntos de datos. Junto con sus autores. En eh, la mayoría de casos están datos muy buenos. El que vamos a usar para seguir despuesito. Es un formato de una prueba a ser bachiller ¿Por qué me fui con esta? Por lo que tiene... Eh, bueno, sirve para explicar par cosas. Primero tenemos los formatos disponibles. Los formatos disponibles eh, para, en este caso, para la base de datos. Se tiene una del 2020 a 2022, 2020 a 2021 a noviembre eh, y una ser bachiller también del 2021. Es decir, vamos a manejar con una de estas tres. Ahora. Dentro de esto, lo único que pasa cuando se descarga esto de aquí, eh, muchas veces no se lo tiene en la misma página. Un segundo. No sé si ya se me descargó. A ver, ah, perdón. descarga. Se descargaría la base de datos, todo chévere. Generalmente eh, se va a descargar, digamos, una base de datos... Segundito. Eh, lo bueno es que son bases de datos bastante grandes, así que son bastante manipulables y por eso se demora un poco. De ahí. Ok, listo. Tenemos la base de datos, tenemos la, eh, la base de datos, de hecho la codificación, tenemos también los nombres de las variables, o los encabezados, como quieran verle. Varios de estos se entienden claramente, pero varios de estos tampoco se van a entender. No se entienden ni, ni por qué ese nombre. Algunos sí, como digo, otros no. Por ejemplo, la parte importante que es esto de aquí. Nosotros no vamos a saber por qué pusieron eso de ahí. Entonces, ahí comenzamos a entrar parte importante. Segunda parte: ¿por qué pongo esta codificación? A mí no sé ni qué es. NM, región. Puede ser la región. Seguramente es una región. 2, pero ¿qué es la región 2? ¿A qué hago referencia a la región 2? Igual, Regeva, eh, no sé exactamente qué es. Zona se entiende que es identificación de zona, en la 6, pero en vez de estar haciendo esto, en vez de, estar, de tratar de adivinar, generalmente, eh, como digo, esto de aquí siempre está asociado a un diccionario de datos. En este caso, aquí no se lo puede encontrar medio fácil. Por eso digo, generalmente, hay que ir a uno mismo a buscar. A veces sí está aquí mismo, el, el para descargar en formato si se ve en este caso, pero también está en este caso, eh, podría estar el diccionario o los metadatos, como se los suele llamar. Caso que no esté, generalmente sí, eh, se lo puede ir directamente digamos a la página principal, lo bueno es que se tienen lo enla los enlaces directos dentro de esto de aquí, el autor, el correo de la autora, por si acaso algo más se necesite o tal vez se le necesite comentar algo a la autora. Estas bases de datos, lo bueno es que se van actualizando. La última fue el 24 de noviembre del 20, 2021. Supongo que se debe subir una actualización este año. E incluso aquí tenemos muchas más bases de datos. Tenemos las, el síntesis, CCB, el CSV, el SAP, el metadato y el diccionario. Lo que a nosotros nos interesa son el diccionario. De momento, ¿no? Si quieren hacer algo mucho más grande, obviamente pueden irse descargando las otras y pueden ir manipulando mucho más el portal o los enlaces que tiene cada una de las bases de datos para poder ir manejando, ¿no? Ya, ahora, el diccionario, igual, bueno, este se demora un poquito más en abrir, este ya lo tengo abierto acá. ¿El diccionario qué tiene? El diccionario tiene todo esto de aquí. El diccionario en sí tiene las instituciones educativas, distrito, pero ¿qué es? vamos de uno en uno. Me dice código. Código de identificación único, único bueno, es decir, como un número de cédula de, de la persona, del encuestado en sí, o cómo digitalizamos la encuesta. Eso depende a veces del encuestador. Año electivo, simplemente es un año. Vamos entendiendo esto partes por partes. Y... De, obviamente, que ciclo fue tomado esta evaluación? El AMI un código de la institución referente. Bueno, y aquí lo bonito es que hay diccionarios que tenemos de esta forma que están súper codificados, súper bien planificados y nos da incluso la, los códigos o la codificación dentro de cada una de estas pestañas. Va a haber casos que tal vez no encuentren un diccionario tan bonito como este y simplemente este es el tema diccionario con algunas codificaciones, pero con otros códigos no estés incluido ahí. Entonces, por eso el portal mismo, ya me pasó, eh, nos deja el correo del autor, porque puede ser que en la actualización se olvidó de subir eso de ahí o esté pendiente para la siguiente actualización y ustedes ya tengan al menos un contacto donde puedan eh, trabajar directamente con la persona que hizo la base de datos que se hacen usando. Entonces, ¿qué es lo chévere? Me dice hasta qué ojera revisar, ¿no? Entonces aquí nosotros ya tenemos los códigos de cada una de, o cómo fue codificado esta columna o esta variable al momento de, de pasarse. Porque en vez de obviamente que en vez de estar poniendo todos los nombres, lo que siempre se hace o lo que siempre he visto que se hace, es codificarle para poder tener una mejor interpretación de esto y simplemente decir tal código, tal institución y tal. Entonces se tendría todo eso de aquí. Lo mismo para región, se tiene... En este caso, en el diccionario principal 2, es decir, que la región que nosotros estamos aquí, o bueno, la vam vamos a estudiar, o bueno, voy a hacerle como ejemplo. En este caso, la base de datos de original la que les presenté, la grandotota de acá, que tiene como 272 registros, un poquito más. Simplemente vamos a trabajar con una fracción, por tema tiempo, ¿no? Simplemente por tema tiempo. Y ya van a ver por qué. Se tiene que hacer bastante trabajo en este tema de aquí. Ahora, dentro del diccionario así mismo se tiene varias cosas por delimitar. Se tiene zona delimitada, no delimitada. Obviamente se tiene un montón de cosas de aquí. Que nos puede servir al momento de hacer la codificación. Y de ir entendiendo cada una de esas codificaciones. ¿Sí? Ya. Ahora, eh, dentro del preprocesamiento de datos. Tenemos lo que son. Los metadatos, es decir, tenemos variables categóricas, nominales, ordinales, numéricas, y así mismo nosotros vamos a poder ir ya marcando cuáles dentro de nuestros datos o dentro de nuestro fichero van a ser nuestras variables para entrenamiento o preditoras, y cuáles van a ser nuestras variables auxiliares, es decir, las variables que vamos a tener que ir ingresando, es decir, cuál es Y y cuál es X, ¿no? En un contexto bastante rápido. Ahora, algo que siempre hay que tener mucho cuidado dentro de estas bases de datos. Bueno, una es ir entendiendo esto e ir viendo que las categorías de cada variable o el tipo de variable esté bien dentro del, del programa que ustedes, vayan, que ustedes vayan a usar. Sea Excel, hay que ir viendo que esté en la misma dimensión. Es decir, que si es una variable categórica, se la tenga como una variable categórica. Porque a veces puede pasar que simplemente se lo abre y se, se lo limpia, pero no se lo hizo este paso previo de ver o verificar este tipo de cosas y puede que la variable hubiera estado en un, en, en un formato numérico, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, no categoría, sino un simple número, es decir, que puede afectar a un resultado final. Entonces, toda esta codificación también se la tiene que hacer como un preprocesamiento. Entonces, tomen en cuenta que ya, vamos, ya se va teniendo bastantes ideas, simplemente en un primer paso, en un paso previo. Ahora, el paso más relevante en esto de aquí, es la limpieza de los datos. La limpieza de los datos es algo que conlleva mucho tiempo y por eso fue la intención de simplemente partir la base de datos en algo pequeño, porque hacer la limpieza de toda la base de datos me va a llevar horas. Me va a llevar horas. Y hacerlo en Excel a veces es un poquito más demoroso que hacerlo en un programa de software abierto. Como les digo, en RCM es un poquito más rápido. Bueno, realmente sí es bastante más rápido por el tema de programación y simplemente un par de líneas de código y eso lo automatiza, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos a, a libre elección en realidad. Entonces, dentro de los valores perdidos, ¿qué se puede tener? Se tiene varias opciones, <coughs> perdón. Pueden aparecer empty files, es decir, un espacio vacío, puede aparecer en vez del espacio vacío un punto, puede aparecer nueves o un montón de nueves, Generalmente esto es un dato que afecta directamente al, al, al estudio, ¿no? Ya van a ver por qué. Puede aparecer un Enea, que es, un, es, que es algo más conocido en realidad. Puede aparecer un signo de interrogación o puede aparecer un montón de cosas más. Como se puede decir, puede aparecer un valor basura, si, si se lo puede poner en un contexto. Por ejemplo, dentro de esta tablita que les presento, el valor perdido es esto de aquí. Un simple signo de interrogación. Y la idea puede ser, ¿cómo podemos hacer en este caso cuando tenemos valores perdidos? Se tienen varias, bueno, se tiene una literatura extremadamente grande en este punto de aquí. Se la puede hacer de formas sencillas como se lo puede complicar muchísimo. O se lo puede hacer de una forma mucho más, eh, ¿cómo sería? mucho más metódica o mucho más, se me va la palabra, pero más bonita, digamos, ¿no? o más exacta, por decirlo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ignorar los casos con valores perdidos. Es decir, si tengo simplemente un, digamos, un fichero de este estilo. Puedo coger y borrarlo. Pero ¿cuál es el problema en un cierto punto? Que simplemente tengo nueve datos y borrar un dato de otros que sí si tengo valores. Como que a mí no me conviene para nada. Entonces, estaríamos yendo por una opción no tan fiable. Porque si eliminamos un dato de nueve estaríamos borrando aproximadamente un 10%, digámoslo, ¿no? Hacia a breve rasgo. 10% de la información, borrar al momento de hacer un estudio, creo que es algo que no se permitiría ni como nosotros mismos, ni poniéndose nosotros en ese zapato. Entonces, tratar el valor perdido con un valor aparte, sí, cuando se tiene muchos. Es decir, ¿por qué está pasando esto de aquí? Es decir, si yo escogiera tres datos de todos estos nueve en vez de borrarles mejor le pongo aparte y les voy revisando ahí, voy viendo estadísticas, voy viendo valores, voy viendo qué está pasando, o si estos datos siempre, si son relevantes y por qué si van a ser relevantes y si no son relevantes de cabeza o de primera simplemente cojo les borro y se acabó el cuenta. ¿Sí? Ahora, también se tiene un tercer, un tercer argumento para cuando se tiene esto. Imputación de datos, es decir, rellenar ese valorcito con algo. Y aquí entra una parte bastante importante. ¿Por qué nosotros nos tomamos de tiempo de ir viendo si es que cada una de estas variables está bien, eh, bien codificadas? Una, y dos, saber si el tipo de la variable también está bien. Por ejemplo, esto sería una variable numérica. Claramente lo que dice sepal Y Numeric, obviamente, ya es, esto está, es una tabla de Stata, de, de si no estoy mal. Me suena que es de Stata. Entonces aquí fíjense que aquí mismo me denota que es una variable numérica. Entonces estaremos por buen camino. ¿Qué me dice un poco la teoría? Que para, para variables numéricas lo que mejor hago es una imputación de la media. Pero siempre hay que tener un poquito de cuidado. O en el caso de que fuera una variable nominal. Bueno, en el caso de numérica se tiene una, una como digo, una literatura bastante grande. Que podría ser una media, una, eh, una mediana podríamos trabajar componentes principales, si es que en el caso fuera o estuvieran enseñándose por ese tema de estudio, podrían trabajar un vecino, eh, tema de algoritmo de vecino más cercano algoritmos KS, y bueno, un montón de cosas más que ya son cosas más sofisticadas, ¿no? O si es una variable nominal, o no algo que es sencillo, una moda, o que también se lo puede hacer también con una variable categórica, o bueno, hay bastante literatura en realidad, como les que... Entonces, ¿Cuál es la idea? Ir ejemplificando un poco de esto. Por eso el tema de que simplemente vamos a trabajar con una parte de la, de todo, el, toda la base de datos. ¿En qué sentido? Ahí nosotros ya vimos que mucho de esto de aquí ya está codificado, eh, o bueno, está en el diccionario, está con sus nombres exactos. Y la que nos interesa para nuestro estudio, en realidad, para nuestro interés del día de hoy. Es ver, es de aquí. Me dice, ISEC es un índice socioeconómico y nivel realizado con base en la encuesta de factores asociados. Ya. Yeah. Es un índice. ¿Cómo lo sacaron? Hacia primeras no tengo idea. Lo importante es que el portal, perdón, el portal también tengo aquí factores asociados del estudiante. Es decir, que aquí también tengo una encuesta de estos factores asociados. Incluso aquí está cómo están los valores y cómo se creo creos, en este caso el índice, ¿no? Entonces ahí pueden revisarlo, es decir, que dentro del portal también se tiene eso de ahí, junto a su diccionario y obviamente se tiene muchas más cosas. Ahora, eh, también se tiene PES, que en este caso sería la nota parcial de postulación del examen de grado eh, y las otras variables, matemática, literatura, ciencias naturales y sociales. Ya cada una de estas están codificadas y tenemos también este de acá. ¿Qué vendrían a ser nivel de logro alcanzado en, el, en la nota de examen INEVAL? Entonces, aquí hay cosas extrañas, ¿no? Como les decía, e incluso dentro del diccionario ya lo denota. Generalmente, lo, a veces lo ponen aquí mismo, como a veces lo mandan al final. En este caso lo pusieron al final. Si tengo un montón de nueves, me dice que no aplica o no existe dato en la variable. Es decir, que nosotros, incluso, si es que no me hubiera acordado que los 9 son NA, eh, son valores perdidos, perdón, o no estaba vacío, no está un NA, entonces de aquí nosotros podemos ver que tranquilamente estos valores pasaron algo. ¿Qué pasó? No sabemos. Tal vez el encuestador se olvidó de poner, tal vez eh, un error al momento de subir. Puede pasar un montón de cosas al momento de subir una base de datos. Siempre hay que tener mucho cuidado. Porque incluso que fíjense que tengo valores... No sé por qué tengo valores, pero supongo que todo depende cómo haya estado armado la encuesta. Y como les dije, la encuesta también puede estar dentro del portal o incluso se la puede acceder directamente con la persona que se lo hizo. ¿sí? Entonces, es una herramienta bastante útil en este caso el portal. Ahora, la idea. Esto lleva tiempo. Esto lleva todo su tiempo. Lleva un tiempo necesario de hacerlo. Es decir, vamos a ir verificando que cada una de estas cada una de estas variables no tengan eneas o ver dónde tienen eneas o en este caso los nueves que está denotado para esto como eneas. Se tengan y la idea sería tratar, tratarles y ver qué, qué opción me conviene más, borrarles, ponerles aparte, estudiarles o tratar en este caso de poner algún valor, algún valor admisible para que no me afecte el estudio en realidad, ¿no? Obviamente, como ven, sí lleva bastante tiempo. Haciendo con una base de datos. Estamos haciendo creo que con el 2% de toda la base de datos. La grande. Está llevando un, un poco de tiempo. Pero es un tiempo que a priori lo van a tener que hacer sí o sí. Entonces, de momento aquí no un momento aquí, parece que todo está bien bonito. Y bueno, en Quintil mismo ya nos aparece una primera opción. Así que, listo. Tenemos una primera alternativa. Tenemos en Quintil, creo que estaba. Claro, en Quintil filtrado tenemos un montón de nueve, incluso aquí en nivel, que supongo que es y También tenemos una cantidad de datos de nueve. Entonces aquí está pasando algo extraño, aquí está pasando algo que no debería pasar, algo que en teoría, si es que yo tengo datos en un, en un registro, en una fila, es decir, todos los datos deberían ser coherentes a lo que respondió la persona o a cómo se le, se llevó la encuesta. O sea que en algunos de estos registros, por ejemplo, en este, tiene nueve etnias y tiene, quintil no tiene y de ahí las notas mucho menos tiene. Pero ahí en este otro registro, en el 78 que estoy marcando ahorita, etnia no tiene, quintín no tiene, pero en este caso las notas, eh, cierto par de notas sí tiene. El coeficiente no tiene, pero es algo que nosotros podríamos trabajar de alguna forma. Y en cambio hay otros, por ejemplo los de acá, que en este caso en cambio no tienen, en teoría tienen los datos que se puede incluso llenar mediante la encuesta por observación. Es algo que pasa muchas veces, es tema geografía, que se puede llenar simplemente por observación. Y las preguntas del encuestado no las pudo responder porque, ah, ver razones, no estuvo, se olvidó o no se digitalizó al momento de, de, de tomar la respuesta, o varias cosas. Entonces, fíjense que tenemos bastante, ¿no? Fíjense que solamente en una partecita de los datos ya tenemos una buena cantidad, 2, 3, 6, casi 18 registros entonces, eso lo puede hacer, pero 18 de 100, no, perdón, 16 de 100, de 1176, no representa ni un, creo que llegamos al 0,1%, es decir, es una, es básicamente nada, si se lo puede tomar en esa forma. ¿Qué podemos hacer? Las que no quiero hacer es con estas dos que sí tienen, aunque no es mucho, pero dos o tres registros, bueno, me va a servir para las otras ideas, pero digamos, estos otros registros no me sirven por lo que tiene demasiados valores vacíos. E ir llenando o ir haciendo lo que vamos a hacer a continuación de la imputación eh, nos va a llevar, o nos va a conllevar mucho más tiempo que por un registro, por ir llenando todo un montón de registros, a veces no es tan necesario porque se tiene igual un buen respaldo de la base de datos, ¿no? Eliminamos las filas y supongo que hasta ahí simplemente nos quedamos con estos de aquí que sí tienen parte notas. Y como digo, si su interés es hacer un estudio sobre notas, yo mejor me voy quedando con lo que tienen notas y lo que tienen Edney y Quintil. Nosotros podemos ir haciendo una imputación rapidita para que no se haga un desperdicio de datos, ¿no? Incluso fíjense que de aquí el de, que tenía de 9 ya se fue desapareciendo. Acá también tenemos. Acá también tenemos. Entonces, hasta hay una primera una primera etapa, por decirlo, uno de los primeros pasos que se suele hacer, imputar y ver qué va a pasar. Ahora, dentro de esto, todavía, Eren Quintil, todavía, ten, todavía tengo estos valores perdidos de estos 9-9. ¿Qué herramienta vamos a usar? Quintil, recuerden que es una variable categórica, divide en categorías según... Incluso el diccionario que se tenía en la parte citada acá. Quintil 1, quintil 2, quintil bueno, eso bien saben como la segregación de, de cómo se le distribuye a la población según su economía. Pero, si es que no quiero perder estos registros de acá de notas, mi mejor opción sería ir imputando estos de acá. Son cuatro registros, es algo bastante pequeño, así como la etnia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos Primero, Cojamos y borramos esto de aquí. Bueno, en categóricas no tiene mucho problema esto de aquí. Generalmente no hay mucho problema. En numéricas, en cambio, como en la de acá, sí tiene un problema bastante grande y ya van a ver por qué. Entonces, de ahí mejor se marquen como vacías. Nos vamos al final primero de N. Nos vamos al final, bueno, al final de Quintil. Ya se me movió. Ahí está el espacio vacío, el espacio vacío y listo. Y ok. ¿Qué Es lo que hacemos de aquí. Para cuando, como recuerdan, para cuando tenemos una variable categórica, nuestra opción o nuestra opción más viable es calcular la moda. Dentro de. Eh, tienen, un, tienen el cálculo bastante rápido. Sí, sí, sí, sí, acá aquí, un segundo. Moda, calculan el valor y listo. Es decir, que me dice que todos los datos, o la mayor cantidad de datos, perdón están dentro del quintil 5. Pues en vez de ir adivinando qué ponele aquí, ponemos lo que la mayoría ha respondido. Y con eso nos doblamos, o al menos ya no perdimos dos registros. Y así mismo cogeríamos y haríamos con lo que sería etnia, ¿no? Lo que les decía, hay que tener mucho cuidado en este caso de hacer lo mismo con una variable, eh, con una variable numérica. ¿Por qué? O oh, bueno, en este caso, lo que les decía era calcular en este, la media o el promedio, como le quieran llamar. Pero el detalle siempre hay que tener un poquito de cuidado en este tema. Eh, tema de imputación. Porque si calculamos la media o el promedio en este. Dice que el promedio de esto de aquí es 1721, bueno, 1721, cosa que parece irreal, porque la mayoría de datos, o por no decir el 100% de datos, aproximadamente 100% de datos, estarían entre valores cercanos a cero o máximo no pasarían de dos o tres. Tal vez si es que hay un tres por ahí, en forma entera, ¿no? Es decir que aquí algo está pasando. Y generalmente son estos valores de los 999 que primero tienen que borrar antes de poder hacer esta imputación. Primero debería estar como dos celdas vacías. Para que de esta forma, si, si se pierdan, ¿no? Ya, ahora. Tenemos los valores, se perdieron los vacíos, está chévere. Y ahora sí tenemos una media real que nosotros podíamos poner dentro de esto de acá. Detalle, cuando copian este valor, o lo hacen manualmente o lo copian como valor. Si lo copian como fórmula, les va a pasar esto de aquí. ¿Sí? Tengan mucho cuidado, son pequeños detallitos que les puede salvar la vida. Entonces ya tendríamos en este caso toda la variable isec codificada, llena y así mismo vamos verificando que las otras variables también estén bien y creo que está todo bien. aquí se llena okay. aquí tenemos ni vacías vamos Igual, hay que borrar el lineal, que quede vacío, sería mucho mejor. piden que o es manual o es como valor, por favor. Ya. Ahí creo que ya está. Ahí creo que ya está. Ahora, esto de acá también es un tema bastante importante dentro de lo que sería la limpieza de datos. Esto de aquí es lo que nosotros consideramos el tener un montón de datos dentro de una columna. Y si se fijan todos los valores de esta columna, son nueve o básicamente son vacíos o algo pasó. No es información que nosotros podamos usar y tampoco va a ser una información que nosotros podamos llenar si no tenemos una metodología o no definimos una metodología para poder crear esta variable. Esto puede estar dentro de lo que era eh, los otros archivos dentro de syntax. Puede ser a veces está ahí o dentro de los metadatos. Puede estar en alguno de los otros archivos. Tema tiempo, si es que no son variables y no tiene valores que nosotros necesitemos, una buena opción para no estar batallando con eso sería coger, borrar y se acabó. Y básicamente con esto nosotros ya tendríamos una base de datos limpia, corregidos DNA, corregidos, eh, eliminados los registros que no nos aportan información y tampoco vamos a perder mayor tiempo. Ojo, si sí, sí, solo salen esto de aquí. Una, básicamente, haciendo con una porcioncita de la base de datos, nos demoramos un buena, una buena cantidad de tiempo. Hacerla con la base en grande se van a llevar mucho más, pero es necesario hacerla. Para terminar, ya. como les digo, una herramienta, en este caso, la que yo usé aquí fue la media y de la moda. Como les digo, hay una literatura más grande para valores perdidos que la pueden revisar tranquilamente. No digo que hacer esto o sea siempre la, la, la recomendación, bueno, como recomendación o como primeros pasos, generalmente se lo suele hacer así. Pero si lo quieren hacer de una forma más eficiente o si se lo quiere hacer de una forma más, no fue la palabra otra vez, más científica por decirlo. Eh, tocaría recurrir a recursos o a, o a métodos mucho más elaborados, ¿no? Eso, eso. De... Listo. Por mi parte, entonces, es decir, que si nosotros ya terminamos de limpiar esto, esta base de datos, nosotros ya tenemos nuestra base de datos para poder coger y comenzar la siguiente etapa, que ya sería comenzar a hacer el análisis, lanzar un análisis descriptivo, comenzar a ver patrones y el resto del trabajo que ya encaja dentro del flujo dependiendo del flujo que ustedes estén trabajando. sí Listo. Igual cualquier pregunta que tengan la pueden dejar dentro del chat o para solventarla. Y de momento le daría paso a mi compañera Yasmina. Me disculpo, me di pasión para de minutitos. Listo. Muchas gracias Héctor por tu explicación. Bueno, siguiendo el flujograma que nos indicó Héctor, vamos a tomar la, la primera parte del tema de, para analizar esta información, estos datos. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es cómo analizar esta eh, información. Eh, como ven, eh, vamos a revisar un poco lo que es el tema de política pública, algo de la de estadística descriptiva y eh, ya en un caso práctico, usando la base que Héctor ya eh, depuró, haremos una justamente estadística descriptiva, detección de patrones y selección de alternativas. ¿Qué entendemos por política pública? Eh, formalmente es, es un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento dado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es el desempleo, inseguridad, pobreza, escasez, migración, incluso temas de medio ambiente. Entonces, es a través de estas políticas, de estos objetivos eh, que se materializa la intervención del Estado en la sociedad. Eh, este, estas intervenciones a través de las políticas públicas tienen el objeto de alterar el estado actual o natural de una situación social para lograr determinados impactos en la sociedad o en la comunidad en donde se va a intervenir. Entonces la idea es que los impactos que se pretendan generar con cada política pública puedan eh, suelen estar contenidos en los objetivos de la misma. Es decir, deben estar eh, enunciados y constituyen la razón de ser de la política pública. La idea es obtener una acción concreta en el contexto de esta política que permitan eh, llegar a, a obtener un resultado deseado o, como es, alterar en un estado. Eh, natural, por llamarlo así, a un estado de eh, mejor o de, de un mejor bienestar. Eh, de ahí que los eh, criterios muchas veces para, para valorar cómo, cómo funciona esta política pública es la eficacia. Si la actuación pública no ha ocasionado el impacto pretendido o ha generado otros no deseados, entonces la, se considera una política ineficaz. En este contexto existe un ciclo de eh, el ciclo de políticas públicas que nos permitirán eh, definir o ir eh, formulando eh, la política. ¿no? En primera instancia, lo que debemos hacer es identificar el problema, cómo lo definir, definirlo el, el problema. Entonces, el gobierno, hablando de gobierno, sea un gobierno nacional, regional o local. Eh, advierte que existe un, un problema o una oportunidad de mejora dentro de la sociedad y se plantea si se debe o no actuar sobre esta situación. Esto incluye actividades de detección y selección de cuestiones y actividades de definición del, del problema. Eh, fin, en esta fase es importante tener eh, datos con los cuales la autoridad, eh, o, o la las personas que toman las decisiones a nivel de gobierno, tengan la información sobre el contexto completo de la situación en la que se pretende intervenir. Una vez que ya se detecta el problema, se lo define, se sabe a dónde se quiere, eh, qué se quiere atacar, el problema que se quiere o pretende eh, eh, mitigar, se establece ya las metas y los objetivos propios a alcanzar. Entonces, ahí empieza ya el proceso de formulación de política pública, eh, la detección y generación de alternativas que permitan alcanzar estos objetivos, valorar y comparar eh, estas alternativas, y eh, la selección de una opción, una combinación de opciones que permitan obtener el objetivo de la política pública. El te la tercera fase es la adopción de la decisión, es decir, en esta fase eh, está exclusivamente en manos de uno de los varios, varios decidores públicos para que la política sea considerada como pública, debe esta ser generada por medios gubernamentales. Entonces debe haber eh, una autoridad que haga la implementación de la política, eh, la adopción y luego la implementación de la política pública, que es la siguiente fase. Eh, una vez ya teniendo la decisión y, y, y que sí se va a efectuar, entonces se empiezan ya los procesos propios de implementación y que eh, van hasta que se aparezcan los efectos de, asociados y, y deseados eh, en cuanto a la intervención de la política. Y finalmente, eh, como todo ciclo, hay que evaluar que la política pública haya alcanzado su su meta y sus objetivos, en qué medida se han logrado estos objetivos, eh, y con este se cierra el proceso de esta política, eh, también contando con eh, una, una fase de retroalimentación. Eh, en la práctica, eh, eh, el campo de evaluación de política pública no, es muy, no, no se ha extendido eh, en, en su totalidad, por lo general se, se formula la política, se hacen las intervenciones, pero las evaluaciones se quedan un poquito rezagadas. Entonces, como ven, el, el ciclo es un, un poco extenso, más que todo en el área social. Eh, es un, eh, los impactos no se ven de manera inmediata, pero eh, sí es importante que ustedes sepan cómo se elaboran estas políticas. Y partimos eh, necesariamente de la identificación y definición del problema. Entonces, eh, ¿cómo logramos esta definición? Con datos. Necesitamos datos y eh, en base a que existen ya portales de datos abiertos, eh, podemos utilizar esta información para definir o detectar algún problema en el contexto en el que queramos intervenir o que haciendo una investigación se pueden determinar que existe una situación que se puede eh, mejorar. Eh, una vez que se tienen los datos, lo que se aplica ahora es hacer una, un primer paso, una estadística descriptiva, que como ven es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre un conjunto de datos. Eh, la estadística descriptiva nos permite realizar una distribución de frecuencias que sirve tanto para datos cualitativos y cuantitativos. Se presentan normalmente tablas o gráficos para permitir que los tomadores de decisiones puedan eh, ten tener una comprensión sobre la situación. Eh, es un resumen también de datos agrupados en clases mutuamente excluyentes y del número de ocurrencias de cada clase respectiva. Y por lo general se utilizan los gráficos que más se utilizan son barras, histogramas, gráficos circulares y gráficos de líneas. También tenemos las medidas de tendencia central que se refiere al resumen descriptivo de un conjunto de datos utilizando un único valor que refleja el centro de la distribución de los datos. Estas medidas por lo general son la media, la mediana y la moda que nos dan ya una descripción de cómo los datos se agrupan en relación a, a un punto central que la, que la mayor parte de las veces es la media. Y cuán dispersos también pueden estar, cuán concentrados pueden estar, o cuán lejanos o cercanos a este, a este punto central se encuentran. Bueno, aquí están las referencias de, de lo que les he compartido ahora. Y eh, voy a compartirles un, unos ejemplos sobre el. Um, ya una base de datos que, eh, que eh, el trabajo en base a la base de datos que eh, Héctor les explicó, eh, ya una vez que se ha tratado la información, que se ha imputado los datos faltantes o, o se ha retirado la información que no, no corresponde, eh, tenemos una base de datos, eh, por llamarlo así, ya limpia y lista para trabajar. Entonces, eh, en este eh, también he hecho una extracción de, de la información, está más o menos como mil datos con los que vamos a hacer esta, esta demostración de las, de las diferentes herramientas que se pueden utilizar en, en, en, este, en esta hoja de cálculo. Entonces, la primera que, que les propongo hacer es, es hacer un histograma que nos va a dar esta... ...esta representación de la frecuencia de, de cada dato de, en, en alguna categoría. Entonces, eh, tenemos dos formas para hacer un histograma en, esta, en, esta, en las hojas de cálculo. Una es eh, con la que voy a explicar en este momento. En primera instancia, eh, tenemos que calcular el rango. En este caso, es del valor máximo menos el valor mínimo... Como ven, estoy sacando eh, el histograma de respecto de la nota de examen. Entonces, la nota de examen está en esta columna, la W, que están las notas de exámenes. Entonces, he sacado el máximo menos el mínimo con las funciones propias del, de, del Excel. Y eh, para el cálculo de los rangos o los intervalos o las clases, como ustedes ven, que están aquí graficadas, eh, se ha eh, utilizado um, como ejemplo eh, la raíz cuadrada del número de, de observaciones que se tiene eh, levantadas en los datos. Esta es una, una fórmula que se puede usar. La otra fórmula es la regla de Strugers que indica que se puede eh, calcular el número de estos intervalos en, utilizando la fórmula 1 más 3,322 por el logaritmo del número de eh, observaciones que se tiene. Entonces, eh, como ven, hay un número diferente, pero en este caso vamos a utilizar la regla de Struger para tener un, un número más pequeño, por decirlo así, de clases que se puedan manejar y que también permitan dar una Mejor visualización. Eh, luego tenemos el tema de la amplitud, que es dividir el, el rango para el número de intervalos. Como ven, si es que tenemos unos intervalos mucho más grandes, obviamente la amplitud es mucho más pequeña. Eh, en este caso tendremos, eh, vamos a utilizar todo lo que está marcado en este momento para la, el histograma que, que vamos a armar. Entonces eh, tenemos en los intervalos, tenemos 11 intervalos que es lo que hemos calculado, el primer valor que se pone en esta tabla es el mínimo, el mínimo de todos los datos que tenemos y luego le vamos sumando el, eh, el amplitud para cada uno de los rangos. Esto se va copiando de manera automática en cada una de las tablas y ya tendríamos los límites superior e inferior de cada uno de los eh, intervalos. Eh, se sacó el promedio eh, que hay en estos dos valores para marcarlos en el gráfico, pues está como columna marca. Y aquí lo que se hace es utilizar la eh, función frecuencia, que es propia del Excel, en donde aquí se, se ubica el, el, el, la matriz o el rango de datos que vamos a calcular, en este caso es la columna W, que es la nota del examen de grado. Y eh, en, el, en los grupos se ubica el, el rango de límite superior. Como ustedes ven, es la columna C de cada uno de los intervalos. Entonces, lo que hace ya esta, esta función es eh, irme ya contando dentro de esos eh, del intervalo de datos original, eh, contarme cuántas... Eh, observaciones eh, caen en cada uno de los intervalos. Y posteriormente se hace el, el gráfico con, con la marca como columna de las eh, yes y de las X y la frecuencia como columna de las como dato de las yes eh, Como ven, tenemos ya un, un histograma eh, representado eh, podemos hacer más anchas o más delgadas las barras. Ya aquí ya, eh, entra mucho ya la, el trabajo de, de diseño que te puedan dar. Pero básicamente es eso. Eh, hice otro ejemplo en cuanto a la, eh, a la, al índice socioeconómico que levanta la institución, en este caso el INEVAL, que levanta en, en esta base de datos... Eh, hice la misma gestión, calculé el rango, calculé las clases y la amplitud en cada una de ellas. Como ven, esta otra gráfica en histograma no, no se nota o no se observa como en esta que tenga una forma acampanada, como en este caso. Eh, esta, esta forma acampanada está un poco sesgada, está pegada al lado izquierdo eh, para estos datos en cuanto a los, al índice socioeconómico. Más bien, los datos se están concentrando, como ven, en la parte central del, del, del gráfico. Eh, he resaltado aquí eh, los, eh, los intervalos en los cuales existe la mayor, eh, el mayor número de, de frecuencia eh, de los datos que ha identificado, ha contado el, eh, la, la fórmula que se ha aplicado. Y eh, como ven, como está eh, a partir de la... Del, la quinta, del quinto intervalo hay datos altos. Entonces, eh, aquí ya podemos eh, empezar a interpretar que aquí tenemos un cierta, una cierta concentración de, de datos con estos puntajes estos, estos índices de estos de índices socioeconómicos que, que indicarían algún tipo de concentración o algún comportamiento en especial. La segunda forma en la cual se puede hacer un histograma en esta hoja de cálculo en el Excel es aplicando el, el análisis de, de datos. Aquí. Eh, uh, se me ha perdido. Aquí aplicamos una función que está, que es propia del. Del, del Excel que no encuentro que está aquí bueno es propia del Excel que se llama hay una función que se llama análisis de datos que permitiría eh, hacer un, un histograma de manera automática aquí como ven y de todas formas ahí se escoge la marca eh, y el Excel hace los cálculos del igual de la frecuencia y nos da también la opción de tener el porcentaje de los datos que va representando cada una de la sumatoria de esa frecuencia. Como ven ya en la, en la, quinta, en la quinta, en el quinto intervalo, en la quinta clase ya tenemos el 70% de los datos representados eh, y, y, y es como se, se lo puede graficar en, eh, también en, usando la misma herramienta. Eh, en cuanto a la estadística descriptiva, eh, no sé por qué no me aparece el, el análisis, denme un minutito por favor. Ya, mil disculpas, ya, ya, ya lo pude habilitar. Bueno, en este caso, eh, el tema de estadística descriptiva, le voy a, a explicarlo del tema del histograma. Eh, aquí tenemos la herramienta de análisis de datos, aquí hay la opción de histograma. Eh, vamos a escoger eh, una de las eh, columnas de los datos que ya tenemos. Por ejemplo, utilicemos la la nota parcial para la postulación. Entonces, eh, escogemos todo el rango de, de datos que vamos a analizar. Vamos a coger hasta ahí, por ponerle un ejemplo, las, el, el rango de los datos que, que tenemos, que podría ser... Ah, oh, perdón, tengo que coger la misma aquí tenemos el índice mejor el índice el rango de clases que ya tenemos definida siempre es importante el rango de las de las clases en este caso es del índice. Aquí. Eh, y tenemos el, el rango de, de salida que en este caso sería el en esta página del histograma. Tenemos el crear el gráfico, el rango de entrada, el índice. Pues como ven, eh, la información sale de manera. Y una tabla, inclusive el, el gráfico, aquí ya podemos hacerle las ediciones respectivas. Y aquí ya tenemos la clase, el límite superior de del punto medio de la, de la clase, la frecuencia y cuál es el valor acumulado de lo que representa eh, el valor que ya den frecuencias, ¿no? Cuál, cuál es el porcentaje de los datos que ya se van representando. Este es el ejemplo del, del histograma. En cuanto a la estadística descriptiva, eh, también podemos hacer la, la misma utilizando esta solución del, de, la, de la función de análisis de datos. Eh, podemos escoger igual el rango de datos, eh, podemos escoger aquí la nota de parcial para sacar una estadística descriptiva. Eh, Y el rango donde queremos que se ubique la información. El resumen de estadísticas. Ya está. Me cogí. Me cogí el título. Ya. Pues como ven, aquí ya nos da información. Eh, que nos da ya eh, una idea de cómo está el... La, la, la columna o, la, o los datos, los rangos de datos que hemos tenido, en este caso es la eh, la nota de, de grado, la nota de postulación le voy a poner el título para no, no olvidarnos entonces nos da la media la mediana, la moda que sería en este puntaje lo que más se, se repite eh, la, la moda cuán dispersos están los datos en, en relación a la la media, la varianza de esta muestra, algo de cómo está formada su, su gráfica, la cortosis, el rango, que en este caso, por efectos del ejemplo, lo hicimos en 220 observaciones, eh, y el, el máximo y el mínimo de, de, de los datos que tenemos, y cuántos, ah, perdón, cuántos datos tenemos, y el rango de qué es la resta entre el máximo y el mínimo y cuántas observaciones tenemos y la suma. Entonces, eh, eh, como ven, aquí he realizado algunos eh, análisis de, con estadística descriptiva para ya ir teniendo una idea de cómo están los datos distribuidos en, eh, en relación a estas medidas estadísticas. Ahora, para detectar o empezar a detectar patrones de comportamiento, eh, tenemos la opción de eh, empezar a hacer eh, unas correlaciones entre los, entre los datos que tenemos a disposición. Eh, en este Para este ejemplo escogí lo que se refiere al índice socioeconómico, digamos que queremos identificar si es que hay alguna relación entre el índice socioeconómico que se levantó eh, en esta base de datos versus la nota de grado. Eh, como ven aquí, yo me traje los datos de la página principal y tenemos dos opciones. Una, eh, bueno, primero se hizo, hizo un, un gráfico de dispersión. Eh, como ven aquí, se ve una nube de puntos que es, está como, como redondeada, ¿no? No hay una forma específica a pesar de que en el Excel me da una tendencia, le puse como una tendencia lineal para ver si es que se ajusta en algo. Eh, visualmente, en primera instancia, no se nota realmente que siga una, eh, una relación lineal eh, y esto se puede corroborar ya haciendo, eh, eh, co calculando el coeficiente de correlación. Entonces, la primera opción es calcular el coeficiente de correlación que también lo tiene ya el, el Excel que es esta fórmula del coeficiente de correlación entre ah, las dos eh, matrices de datos. En este caso sería la columna del índice de socioeconómico versus el, eh, la nota de, de grado. Como ven, eh, el Excel ya lo calcula. Tenemos una, un coeficiente del 0,318 que de acuerdo a esta tabla de valoraciones, Sería que existe una relación directa, eh, directa porque es positiva, eh, pero débil, débil. Esta, este coeficiente de correlación solo es válido o se aplica cuando ustedes quieren hacer una comparación de dos medidas cuantitativas. Eh, la otra opción es utilizando el, el análisis de, de datos que también nos dan esta opción de obtener el coeficiente de correlación. Aquí de igual manera se ponen las, las dos columnas. Lo voy a hacer así de, de manera cortita. Eh, y se ubica el rango de, de salida del dato. Entonces, bueno, como hice una, un ejemplo muy pequeño, me sale otro nivel de, de correlación, pero eh, haciendo con todo el conjunto de datos, eh, ustedes pueden observar que tenemos el mismo valor y existe igual, un, podemos decir que existe una relación directa débil. Entonces, no se puede indicar que efectivamente se tenga una correlación lineal entre ambos, ambas eh, variables. Eh, la ventaja de utilizar la, la herramienta del análisis de datos es que podemos hacer con más de dos variables, como en este caso. Estoy poniendo el índice, haciendo una relación entre el índice socioeconómico, la nota del examen de grado y la nota parcial de postulación a la educación superior. Entonces, eh, si hago eh, la relación entre la nota del examen y la nota parcial, la nota parcial, vemos que eh, haciéndole el gráfico igual de, de dispersión, tenemos que el, la nota de grado y la nota de postulación tienen una relación directa fuerte. Y aquí sí si se nota, se puede observar que efectivamente siguen una correlación lineal. Ahora, si utilizamos la misma... Eh, herramienta de análisis de datos de correlación para las tres variables nos sale eh, eh, las relaciones eh, de cada una de las parejas en este caso eh, entre la nota de grado y el índice socioeconómico es el mismo valor que ya vimos antes que tiene una relación directa débil eh, entre el índice socioeconómico y la nota de postulación también tenemos un valor eh, de, de relación débil y entre la nota de postulación y el, y el índice y el, la nota de grado tenemos esta relación directa fuerte que fue lo que sacamos acá en, haciendo la comparación con las, entre las dos tablas. Entre las dos tablas. Ajá. Eh, entonces así podemos establecer ya que si la existencia de algún, de algún patrón, en este caso podemos decir que efectivamente la nota de grado eh, tiene una relación con el con la nota parcial de postulación es decir que en las notas altas también tenemos si notas altas de examen tendríamos notas altas en la postulación otra manera de obtener estos eh, estos comportamientos o analizar algún comportamiento en especial es a través de estos otros gráficos gráficos de de, de, de que nos permite ver esta composición de la, in, de la información. Lo que se hizo aquí fue contar cuántos eh, estudiantes hay, eh, dependiendo del, del, finan, del financiamiento o el tipo de establecimiento educativo y en qué quitil se encuentra. Se hizo este conteo por cada una de estas eh, variables y solo tomamos la provincia del Cachi de Esmeraldas para ver si podemos identificar alguno patrón. Como ven, al realizar el, el, el gráfico, eh, se indica, por ejemplo, que eh, tenemos que en establecimientos públicos tenemos más alumnos dentro del quintil 1 y quintil 2 de pobreza, que podemos decir que ahí se concentra la, la población estudiantil eh, de Carchi y Esmeraldas, y que en el establecimientos de tipo mixto o fiscomisional, tenemos más alumnos del quintil 5, como se ve acá. Ahora queremos analizar eh, ya de manera separada eh, qué sucede solo en la provincia del Carchi. Y hacemos la misma, eh, el mismo conteo, cuántos estudiantes tenemos por cada uno de los quintiles. Y como ven aquí, eh, la situación ya no se reflejó de diferente manera. En este caso, tenemos que en el establecimiento público hay más alumnos en el Quintil 2 y 3, y más bien en el, en el tema fiscomisional tenemos como que están, sí hay más alumnos en el Quintil 1, el Quintil 5, pero que como que están más concentrados, no hay una, una tendencia muy alta. Entonces, esto nos da a explicar que Carchi no tiene esta concentración de niveles de pobreza en los establecimientos públicos, no las tiene muy marcada. Así que tenemos que revisar lo que nos indica la provincia de Esmeraldas, los datos de Esmeraldas. Eh, como ven, aquí sí se nota que en establecimientos públicos hay más alumnos en el quintil 1 y 2 en, en los establecimientos públicos. Y también hay una concentración de alumnos en el quintil cinco en establecimientos fiscomisionales. Entonces, aquí ya tenemos una detección de algún patrón. Eh, de aquí ya se puede establecer alguna alternativa eh, para eh, mejoramiento de educación en el sector público eh, que involucre la atención específica a quintiles 1 y 2 de pobreza. Puede ser que definamos como una política pública, que sea, puede ser un incentivo a, la, a las familias que se encuentran en Quintilo 1 y 2 y que estén en una institución pública, a dar un incentivo económico para mantener a los niños en escuela. Puede ser esa ya una definición de política en la provincia de Esmeraldas exclusivamente por los datos que vemos. También podemos dar otro... otro otra alternativa de política pública que también puede ser dar premios a los niños eh, que se mantienen en la escuela, que están en quintil 1 y 2 y que se les permita llegar a, a temas de universidad eh, que cumplan con todo su periodo escolar y que puedan llegar a tener becas eh, si cumplen con todo su, su tema escolar, favoreciendo temas de, de quintil 1 y 2. También se puede hacer otro, eh, otro tipo de política a nivel del quintil 5, que, que aunque no implica pobreza en sí, pero sí incentivar a que si hay alumnos que están en ese en ese eh, eh, eh, tipo de establecimientos, darles un incentivo, darles becas, darles material de estudio, entonces, eh, con eso se pueden ya, como ven, ir formulando varias alternativas que se pueden proponer ya a la autoridad competente y que puedan eh, ser adoptadas ya y tomar una decisión al respecto y luego lograr implementar. Eh, eso es lo que eh, les tenía preparado. Eh, como ven, la idea de, de todo este uso de la de la información del portal público que nació con una investigación a través de los datos del portal público es llegar a establecer estos eh, formatos o, for o patrones de, de, de alguna situación que nos interesaría investigar. En este caso hemos tomado el ejemplo de la educación. Eh, y la idea es que se, puede, se sigan utilizando estos portales para que ciudadanos como nosotros podamos hacer una investigación y formular y presentar eh, propuestas ya a las autoridades y a los tomadores de decisiones, de decisiones a nivel, ya sea local, regional o nacional. De parte del Colegio de Científicos de Datos del Ecuador y la Fundación para el Desarrollo de la Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica Federal. Eh, ha sido un gusto compartir con ustedes esta, este tiempo, presentarles una parte de, de, de este trabajo también que, que estamos eh, apoyando desde la eh, fundación, el colegio, eh, que nos permitiría llevar estos datos y a proponer ciertas alternativas hacia autoridades competentes y también eh, nuestro objetivo es que los datos y estén abiertos, que haya este uh, apoyo a que se pueda hacer investigación con datos abiertos y, y formar este contexto, como el, el Congreso lo dice, ciencia abierta. O sea, permitirnos eh, aportar desde, desde cualquier área eh, y utilizando la información que se encuentra disponible y, y permitirnos también publicar o hacer, ser parte de una solución como sociedad. Eso, si no hay preguntas, entonces yo les quedo muy agradecido y eh, de parte mía y de, y de mi compañero Héctor, eh, muchísimas gracias.